¿Qué tal familia Census? Hoy te vamos a mostrar cómo acceder a las grabaciones de tus cursos desde nuestra plataforma. Abre tu navegador de preferencia e ingresa a www.censusonline.mx Ubica en la parte superior derecha el botón ir a mi panel o iniciar sesión. En esta pantalla deberás escribir tus credenciales que fueron enviadas al correo electrónico que nos proporcionaste cuando realizaste tu registro con tu asesor de ventas. En caso de que no cuentes con ellas, comunícate directamente con tu asesor y con gusto te ayudará a recuperarlas. Si simplemente no recuerdas tu contraseña, da clic en la opción Recupera tu contraseña aquí y sigue los pasos para poder acceder. Recuerda que solo podrás ingresar desde un dispositivo a la vez. Si ingresas desde otro dispositivo, se te solicitará un código de confirmación que se enviará al correo registrado y sigue las instrucciones para tener acceso. Ingresa tu correo y tu contraseña y da clic en el botón Acceder. Ahora verás todos los cursos que has adquirido con nosotros. Elige el que quieras visualizar y da clic en el botón Contenido. También encontrarás esta opción en los tres puntos que se encuentran en cada curso, eligiendo la opción Contenidos. También podrás enviarnos un mensaje si tienes dudas en el curso. En la opción Enviar mensaje al instructor, elige el destinatario, coloca el título y el mensaje, envíalo y te daremos respuesta lo antes posible. Cuando entres a los contenidos, verás el nombre del curso y su barra de progreso. Despliega el menú de contenidos con la flecha hacia abajo y visualiza el video y el material disponible. De esta manera podrás ver la sesión de video. y de esta otra verás el material adjunto. Si el curso cuenta con material adicional, deberás descargarlo y abrirlo directamente en tu dispositivo o computadora. Recuerda que, si presentas dudas con la plataforma, ponemos a tu disposición el correo contacto y el número de teléfono 55 25 49 1308 con gusto te apoyaremos. No olvides que desde nuestra plataforma podrás visitar la librería y adquirir varios ejemplares de tus ponentes favoritos. Y también podrás escuchar nuestros últimos podcasts en Spotify. Gracias por ver este video y sigue pendiente para más contenido. Gracias por ser parte de Familia Census.